parte de noticiosos que nos brindaste, que pase un feliz día y también que te cuides en la calle cubriendo todas las incidencias para de mañana y para Telenor. Ahora llega el tiempo de escuchar a nuestra compañera Carolina Medina que nos tiene un tema para todos nosotros. Muchísimas gracias Fulvio y a toda la gente que nos ve, que ha estado con nosotros. Ah, pero este potecito sabe bonito, como el del alcohol. Eh, a toda la gente que ha estado con nosotros durante todo el espacio, a quienes nos ven a través de las plataformas eh, digitales, para que pueda haber esa conexión. Miren, indiscutiblemente nosotros no debemos de desmayar en seguir llevando el mensaje, de llevar las orientaciones. Con todo lo que está aconteciendo, no creo que esté de más que cada vez que tengamos la oportunidad, pues lo hagamos, de llevar las orientaciones necesarias, pertinentes a cada persona que nos ve, a cada quien que podamos llegar. Eh, la República Dominicana está en un proceso de cuarentena, o sea, 15 días hasta el 2, 2 de abril o 3 de abril. Eh, donde la gente debe de estar resguardada, o sea, esto es una fecha tentativa, hay que estar claro con eso, se podría alargar, no sabemos cómo va a continuar eh, toda la situación con la propagación de este brote que afecta al mundo, las medidas que se han venido tomando en el país en busca de disminuir y de que el posible contagio no eh, sea mucho mayor de como ha pasado en otros países y como en el caso nuestro, pues ha ido aumentando de alguna forma. Nosotros debemos de hacerle el llamado a la gente, a todo el que nos ve, de que debemos de permanecer en nuestra casa. Usted sabe cuál es la única forma de usted no contagiarse, evitar lo mayor posible Evitar en la mayor medida de lo posible estar en las calles, salir si no es necesario. Si usted tiene que ir a laborar porque en el trabajo en que usted está eh, es de vital importancia o es una eh, necesidad básica, como bien ha establecido el presidente, pues hágalo. Pero inmediatamente usted llega a su hogar, eh, bañese, quítese la ropa, lávese las manos, no se acerque a ningún familiar, como lo decía mi compañero Fulvio hace unos minutos, pero yo nuevamente lo resalto, debemos detener. La claridad y la conciencia de lo que está aconteciendo, no es cualquier cosa. O sea, cuando hablamos de que usted llega a su casa, que llega de la calle, lo primero que usted debe de hacer es desinfectarse, desinfectarse porque es un asunto de, una, de un virus que está que se puede alojar en su cuerpo que usted pueda contaminar a quienes están en su hogar. Lo más que necesitamos en momentos como este es la prudencia, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos un sistema de salud muy sensible, un sistema de salud debilitado que sabemos nosotros que propiamente no tenemos las condiciones económicas, estructurales como nación para eh, poder eh, dar soporte a la cantidad de gente que nos está eh, o que podría infectarse. Tengo una llamada del doctor Marcos Bonilla. Me voy a permitir recibirla porque sé que serían orientaciones eh, muy importantes que el doctor eh, nos podría ofrecer. Buenos días, doctor. Buen día, Carolina, y a todo el personal de mañana. Buen día, sí, buen este día. Mara, como presidente del Colegio Médico, exhorto a toda la ciudadanía a que se mantenga... Un momentito, en su hogar. doctor. Vamos a decirle a los muchachos para orientar el doctor Marcos Bonilla, eh, eh, pre presidente a nivel provincial del Colegio Médico. Doctor, ¿verdad? Correcto. Podemos buscar la imagen del doctor para orientar. Doctor, le escuchamos. Eh, como presidente del Colegio Médico Provincial Duarte, le exhorto a toda la ciudadanía que mantengan la prudencia, que se mantengan en sus casas y a pesar de estar en su casa, que mantengan toda la medida de higiene necesaria. Lo, eh, los médicos estamos para servirle, pero no debemos tampoco estar exponiendo en demasía. Por lo que, si frente a una patología, no solamente del coronavirus, sino de otra cosa, la hipertensión, la diabetes, un dolor, pueden localizar a su médico, vía telefónica o por alguna otra vía, que lo haga y el médico lo va a orientar. Las personas que aún están trabajando en lugares de expendio de comida, que también mantengan la, la medida extrema de limpieza, y que los propietarios de los negocios le espacien eh, la, lo que es la cantidad de personas que tengan que elaborar ahí. Doctor, eh, desde el colegio médico, ¿qué se está haciendo? Solamente estamos ahora mismo luchando por indicación de medidas, porque es lo único que se puede hacer. Y estamos tratando de que el gobierno eh, entregue los suministros necesarios para que los médicos y el personal de salud puedan estar equipados en todo, porque en estos momentos eh, ese equipamiento es muy, pero muy mínimo, casi nulo Doctor, hemos visto videos de ciudadanos que han estado en aislamiento, en centros de salud y han salido de ese centro y hay un video de una dama que dice ella siquiera se han dado cuenta que yo salí, no me han dado medicamento para esto igual veíamos otro ciudadano que él solicitaba que le hicieran las pruebas se notaba agitado, dice él que no le dieron las atenciones necesarias esto preocupa porque estamos hablando de pocos casos todavía ¿qué podría suceder en los días venideros? Bien, eh, con respecto a ese joven, en la tarde, me enteré que en la tarde de ayer ya se le estaba dando la asistencia, eh, en la tarde-noche de ayer. Eh, así la otra señora de la vea, así mismo puede, va a seguir sucediendo, porque hay muchos pacientes, que son ellos los que se van, y en un momento que, que un, el médico tal vez no la está mirando, o el, el personal de atención, entiende, porque hay más pacientes. Y eso es un asunto que es una medida personal también que la ciudadanía debe cooperar con eh, la población. Porque si usted está enfermo, no se debe escapar de, de un centro hospitalario, un centro clínico donde se encuentre. Y que iría a contagiar a los demás. Los Exacto. Doctor, un mensaje a toda la población de San Francisco de Macorís y la región. Que por favor se mantengan en su hogar, en su casa. Y a pesar de estar en su casa, mantengan la medida extrema de limpieza. Bien. Pues muchísimas gracias. Agrade agradecerle su llamada, su preocupación. Y como presidente del Colegio Médico a nivel provincial, las orientaciones a todos los, los ciudadanos. mira Algo muy importante que el doctor resalta y que de hecho eh, yo he estado tomando esas medidas también. Estamos en el hogar. Se supone que ahí estamos eh, con un nivel de tranquilidad, de no contagio, de que no podríamos ser eh, infectados con el virus. Ahora bien, tenemos que tener o debemos de tener más bien las, me, las medidas necesarias, o sea, hacer lo propio, hacer lo propio. En nuestro hogar, limpiar, lavar la ropa cuando se llega, si usted llama al colmado, si llama al supermercado para algún delivery, si llama a la farmacia, si es necesario usted desinfectar con alcohol, con gel, eso que le llega de la calle porque usted puede estar en su casa, pero usted no sabe cómo viene lo que está allá afuera, o sea, estar en un nivel no de alarma, pero si no, sí de mucha precaución, mucho cuidado, hacer todo lo necesario, todo lo propio para que nosotros hagamos ese aporte, ese granito de arena. Recordemos que en los países donde esto ha impactado de manera abrumadora hay que o sea, una parte importante del, de la problemática ha sido las medidas o las iniciativas que han tenido los ciudadanos de esas naciones de no acatar el llamado o posiblemente las iniciativas de un gobierno que no las hizo a tiempo como se entiende y como citaba un epidemiólogo que en China Fulvio, amigos televidentes si no se, si se hubieran tomado las medidas unas semanas antes solo un 10% de la gente que murió hubiera muerto así también en Italia en Italia lo mismo, entonces ¿Qué nosotros hacer? Bueno, tenemos ya eh, la iniciativa del gobierno de la República Dominicana que te ha dicho, tenemos 15 días de cuarentena, la gente es resguardada en su casa, necesidades básicas, dígase supermercados, farmacias, centros de salud y casos específicos que se han citado como las entidades bancarias en horarios especiales. Ahora bien, tenemos esas iniciativas tomadas desde el gobierno. ¿Qué usted está haciendo luego de esta? Usted está en el sector Rivera del Jaya, como vimos las imágenes que presentó Yerjan aquí, jugando dominó en las calles, pero esto es inconcebible, y en diferentes sectores de la ciudad. Señores, es en nuestra casa que tenemos que estar, esto no es un juego. Usted está llevando enfermedades al que está en el hogar, a su abuelo, a su niño, a su esposa, a su novia, a quien usted entienda. El que esté esperándole en su casa, usted en la calle lo que le está llevando un contagio posiblemente. Entonces, ante todo esto, hacer un llamado muy, muy serio para cerrar a las autoridades dominicanas en la parte fronteriza. Tenemos información de que aún siendo prohibido todo lo que tiene que ver con fronteras aéreas, marítimas y terrestres, la frontera dominicana no han acatado el llamado. Los ciudadanos que hacen vida comercial están ahí. Ya hay dos casos en Haití ¿Cómo llegaron? En Haití no había Ya eso sería otro tema Ahora bien, es un cierre definitivo No es a media en el caso de las fronteras de nuestro país Esto no puede ser Que estén laborando en esa zona del país Vamos nosotros a acatar todo el llamado Vamos a poner nuestra parte Vamos a hacer lo propio Y que Dios nos ayude a salir de la mejor forma posible Porque repito, escuchen amigos televidentes La tasa de mortalidad es muy baja pero nuestro sistema de salud en países desarrollados no, lo, no ha podido han colapsado en hoteles están entrando a las personas dándoles los cuidados médicos imagínense lo que podría pasar a nosotros muchísimas gracias gracias Carolina